Hola, hola, hola Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a de qué estés escuchando este video Yo mateando un rato Mientras Hago estos Videos short Estos videos cortos Así que como son muy cortos Y hoy nos toca hablar de las tres palabras Claves positivas Y las tres palabras claves Negativas o en sombras De esa luna ...pasando por el signo de Libra, por el signo del equilibrio... Eh, ...te invito a que te sumes rápidamente a eh, nuestra gran comunidad. También que te suscribas a mi canal de YouTube, me ayudas muchísimo con eso. Vos sabés que YouTube te paga, te pone publicidad... Por cuantos más suscriptores tenés, mejor. Así que si te suscribís al canal, le das clic a la campanita. Mi canal de YouTube se llama Marcelo Cheiro Díaz. Eh, Díaz con Z. Eh, y si le das clic a la campanita y haces un comentario y todo lo demás. Me ayudas muchísimo para que ese algoritmo crezca y crezca y crezca y este año llegue a los 100.000 suscriptores estoy en 10.000, 60 y pico, 10.100 casi suscriptores eh, ¿Llegaré? ¿Llegaré? ¿Llegaremos? ¿Llegaremos juntos? Bueno, vamos con esa luna en Libra que eh, nos dice que si naciste con la luna en Libra como parte positiva de tu personalidad de tu sentir, de tus sentimientos, es que sos muy receptivo, receptiva. Muy seductora, seductor. Y también muy cortés. Eh, cortesano. Eh, como negativo es que sos muy dependiente, sos caprichoso, caprichosa. Y sos muy delicado o delicada enseguida sentís cosas y te abruman bueno te invito también a que te suscribas a nuestra gran comunidad, que te hagas miembro de nuestra gran comunidad centro aprender centroaprenderastrologiafacilmente.com y nada te despido hasta mañana diciéndote que mañana vamos a ver una de las lunas que más miedo le tenemos luna en escorpio yo soy Luna en Scorpio. Te mando un abrazo enorme y hasta mañana. Chao.